Moradores del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo se lanzaron a las calles para exigir el arreglo de la vía de acceso al Liceo Hernán José Sánchez. Lo que sucede es que aquí los estudiantes de esta sección le llaman el callejón, así que se le llama esto aquí, porque esto es un callejón, esto no es una calle. El cínico hizo esto y no arregló esto. Queremos